Estamos aquí con nuestra militancia querida y aguerrida, que son quienes nos van a garantizar la victoria el 3 de febrero del 2019. Hemos estado con ellos también a las 0 horas en Metrocentro, en Mexicanos, pero simultáneamente nuestra militancia ha estado en los diferentes municipios y departamentos del país y estaremos pidiéndole que este 3 de febrero marque la bandera roja con la estrella blanca del FMLN. Esa bandera histórica, esa bandera que ha costado vidas, que ha costado esfuerzo, que ha costado sacrificio, pero que al mismo tiempo está dispuesta a entregarle a nuestro pueblo lo mejor de sí mismo. Así que arrancamos hoy con la convicción, con la firme convicción de que vamos por la victoria en el 2019.